Seguridad a Ramón. Y estos son sus números telefónicos. Ándele güey. Entregó los números telefónicos. La dirección. De los vatos que. Cercanos a él. Si quieren agarrar a Ramón Arellano. Chequen estos vatos y lo van a agarrar. Oiga pero. ¿Usted quién es? O qué? No, mire. Yo prefiero que me ponga en anonimato. Pero a mí me dicen el chile. Pues ok, señor Don Chile. Este. Pero, ¿cómo se apellida? ¿O qué, Ah, yo me apellido Peláez Órale. No, pues sí. Cualquier cosa nosotros le hablamos, señor Don Chile. Se sale Ramón Arellano. De volada se fue. Pum, pum, pum, pum, pum. Levantaron al comandante. Levantaron al de la estatal. El de la estatal le fue. Lo tienen como un héroe aquí en Estados Unidos al del estatal. Sí sabían, ¿no? Sabían que había un comandante del estatal que... Estaba trabajando con la DEA cercano a la DEA que ya traía cerquita a los Arellanos. De volada lo agarró Ramón. y Creo que nunca lo encontraron. O oh, sí, se lo encontraron. Creo que sí lo encontraron a ese. Pero bueno. Entonces. Cuando llega Duncan. Que Duncan hablaba también más o menos español. Ya llega Duncan y le dice la gente, oiga, tenemos información chingona, dice, para agarrar a los, a los arellanos. ¿Cómo? Acaba de venir un vato y nos entregó información de toda la gente cercana a los arellanos, a Ramón, de la gente cercana a Ramón. Ah, cabrón, no, pues está interesante, a ver. Dejó números de teléfono, direcciones, dejó todo. Cuando checan ahí. ¿Y cómo se llama? Pues le dicen el Chile. Y de apellido Peláez. Chile Peláez. <ríe> chile Peláez. Ah, <ríe> oh, pues. Y es cierto. Así se los cabuleó Ramón Arellano. Pero. Eh, así fue que. Pues varios de los aretes, de los, de los que andaban con los aretes, o sea, en las siguientes semanas, todos los informantes que traía la DEA, caminaron, unos alcanzaron a escapar, unos alcanzaron a escapar, porque sabían que estaban chingando a los demás, pero se acabaron los informantes de la DEA, entonces, la DEA tuvo que poner más presupuesto, y ahora sí se lanzaron con todo contra él. Entonces. Eh. A ver, ya nos tardamos ya ah, cabrón. Ya nos acabamos la hora y no vamos a empezar con las preguntas. Bueno, está bien, vamos con las preguntas, pues. Ya se las hice muy cansada. Preguntas, preguntas, espérenme. Vamos primero con las preguntas de YouTube. Las preguntas que llegaron acá en YouTube. Dicen. El montajes y la cocodrila continúan haciendo montajes. Dice Carrizales. Creo que sí, por ahí alguien me comentó que estaban preparando la siguiente temporada. Creo que alguien comentó por ahí que estaban preparando la, seg la segunda temporada. La tercera temporada ya no. Sí, por ahí andan todavía este, haciendo show. Ya se acabaron las elecciones. Pero ahora que empiecen otra vez las elecciones. Van a ver. Dice lluvia que ya empezó. Ah, ya empezó la temporada. Dice, solo para entendidos. Buenas noches Ari. He visto en tu canal el título de un video que dice el regreso del M2. Si por allá se dice que lo confirmó la fiscalía que era cierto. Por eso ya no salen más videos de él peleando como lo hacía antes. Saludos. A ver, buenas noches. He visto en tu canal el título de un video que dice el regreso del M2. Si por allá se dice que lo confirmó la Fiscalía. Era cierto. Y eso. Ya no salen más videos de él. Peleando como lo hacía antes. Si salen más videos. Si han salido más videos del M2. Si han salido más videos. Después de que el M2 lo dieron por. Por muerto supuestamente. Han salido más videos del M2. Está comprobado que no era él. Comprobado. Eh, por donde le quieras ver ya se los hemos dicho hasta el cansancio, ¿cuál es la prueba de que murió el M2? supuestamente el cuerpo que encontraron, ese cuerpo no era, no era el M2, independientemente de que yo haya hablado con él después, y de que haya sacado videos él después, lo que anda haciendo ahorita el M2, o, lo que, o los planes que él tenga, no está de mí informales, ni tampoco me interesa, este decirles que anda haciendo el M2 Por algo Él hizo ese acuerdo Por algo él hizo lo que hizo Yo pensaba que si iba a salir de las cuatro letras Yo pensaba así Que si iba a salir de las cuatro letras Y que otro plan tenía Este Pero no Allí anda el M2 Y el cuerpo que encontraron Que dijo la fiscalía no era el M2 Prueba número uno para poder confirmar la el ADN morfología todo todo todo lo que hubiera este lo que se pudiera comprobar para una persona se tardan hasta dos semanas hasta dos semanas se tardan en poder confirmar a una persona al M2 al siguiente día se lo entregaron a la familia. Y los exámenes. Pero bueno. Cada quien que crea lo que quiera. Pero todos los güeyes que dicen que sí es el del M2 el cuerpo. Pues comprueben que es él. A ese Sailer denle 7. Denle que se vaya. Que porque lo dijo la Fiscalía. Mmm, valiendo chingadas. Dice. ¿Quién manda en la Plaza de Tijuana? No sé quién mande por allá. Hace poco hubo un problema. Con un colaborador. Con un compañero de aquí del canal. Hubo un problema en Tijuana. Hace poco y mi compadre lo arregló. bueno, mi compadre ayudó a que se resolviera el problema, pero no sé quién manda ni nada, yo no le pregunto esas cosas, ni me meto tampoco en, nomás le dije, oiga, pasó esto, si puede echar la mano, es un buen amigo, es una persona que yo estimo y fíjese que está pasando esto, como a los tres 4 días se arregló el problema, O sea, si sí hace lo que está dentro de sus manos. Pero ni le pregunté quiénes mandan, ni le pregunté. Claro que el, mi compadre no está metido ya en eso. Pero creo que la gente que está ahí en Tijuana sí lo conocen, lo respetan y le dan la atención. Sobre el que cayó de los 14 militares, ¿usted cree que sí un accidente o que lo tumbaron? El Blackout. El blackout que cayó. Fíjese qué buena pregunta. El blackout. La incógnita. La incógnita del helicóptero. Queda donde mismo con la incógnita de la captura de Caro Quintero. Es lo que yo les digo. Mire, ¿por qué echar mentiras? ¿Por qué complicarse la vida? Cuando es más fácil decir la verdad. Y todo bien. Todo bien. O sea. ¿Para qué complicarse la vida? ¿No? López Obrador. Dice. Que los muertos no tienen nada que ver con el operativo. Que la DEA no participó en la captura. Acá en Estados Unidos el gobierno americano dice. Que sí fue la DEA quien lo capturó. La inteligencia de la DEA quien capturó a Caro Quintero. Y que los que participaron de México, fíjense, los que participaron de México en el operativo cayeron en el helicóptero. Está raro, ¿no? Los que participaron de México en el operativo. Se subieron a un helicóptero y se cae el helicóptero. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué secreto se llevaron a la tumba los que participaron en el operativo? Así de desgraciado es este gobierno, eh. Eso es lo que deberían de analizar los periodistas tontos. Periodistas güeyes que se la pasan inventando mamadas. Vayan al clavo. Si los mexicanos que participaron en el operativo se cayeron en el helicóptero ¿Por qué? verdad, está raro todo eso, está muy raro, dejen, dejen que Obrador dejen libertad, dejen que Obrador dejen libertad a Caro Quintero, van a ver, <ríe> a Caro Quintero lo agarraron, Pero no fue ninguna traición. Te traiciona tu gente. Tu gente es la que te traiciona. A Caro Quintero lo agarraron los contrarios. No su gente. Entonces los contrarios no te traicionan. ¿Saben quiénes te pueden traicionar? Cuando hablen de una traición. ¿Saben de quién se habla? ¿Te traiciona tu familia? ¿Tu novia? ¿Tu familia, tu novia o tus amigos? O tus socios. Son los únicos que te pueden traicionar. Tu familia. Tu novia. Tus socios. Tus amigos. Entonces si sí te pueden traicionar. Pero. A Caro Quintero no lo agarró. Ni su familia. Ni su novia. Ni sus socios. Ni sus amigos. Lo agarraron con información de los contrarios. Lo agarraron sus enemigos. Entonces no hay traición. Miren, desafortunadamente ya lo hemos platicado. Ya lo hemos platicado. Estos canales, Triconautas, Tricolerne, todos esos güeyes mentirosos, se valen de estos títulos. Clickback le llaman, creo. Clickback le llaman. O sea, un título de mentiras. Para poder hacer más viral la noticia. Para que la noticia se haga más chingona. Son los que sacan esas mamadas. No saben ni qué pedo, pero ahí le andan acomodando y, y ahí le andan. Dice por acá: ¿para cuándo la historia del chayo? Hay mucha información de los robanotas, no le entendí, tu artillero. para cuándo la, historia de Chayo, no, tengo muchas historias, ahorita pendientes, todavía, sí la tengo, por ahí la historia de Chayo, ya terminada, pero tengo muchas historias, todavía pendientes, por delante, está la de, Ramón Arellano 5, Amado Carrillo 2, Beltrán Leiva 2, que esa Beltrán Leiva. mero me ha costado dolores de cabeza. ¿eh? La de Beltrán Leiva está como la de Chalino. ¿Se acuerdan la de Chalino? ¿Cuánto tiempo tardamos para poderla lanzar? Que se caía, que se rebotaba, que no pasaba, que... Un montón de bronca que nos costó la de Chalino. Así está la de Ramón, la de Beltrán Leiva 2. Es que el nombre de Beltrán Leiva ya está lo tienen ya dentro de los algoritmos, pero sí hay varias historias por delante, cartel 2, Beltrán 2, Comandante, ¿qué grupo es el que está en el puerto de Manzanillo, en Manzanillo está todavía las cuatro letras, todavía están las cuatro letras, las pandillas en Estados Unidos, en Centroamérica, son parte de los carteles o se hace o solo hace negocios con ellos. No. No, pues solo. No, son gente que se mete a trabajar con ellos, pero no tienen relación, no tienen. Como antes sí tenían, ahora ya no tienen. ¿Qué sabe de Zacatecas? Pues nada, no ha habido. No ha habido información nueva de Zacatecas. Dice: Comandante, ¿es cierto que las gallinas andan resentidas porque ellos fueron los que pelearon Buenavista y la plaza se la dieron a los de Peribán sin haber peleado? Eh, no. No creo, no sé. No, no lo sé. ¿Por qué en Turicato, en Turicato no tumban las cocinas y si van y no hacen nada? Y ya las han encontrado. Pues había que ver primero quién está en Turicato, ¿no? ¿Quién está en Turicato? Digo, partiendo de quién está en Turicato, me imagino que ya sabes por qué. No tiene mucha ciencia. adivinarlo. Hay cosas que las preguntan y a veces ustedes mismos tienen la respuesta. Yo no lo sé para qué, pero para oírlo de mí, yo creo. Pero hay veces que hay preguntas que no entiendo por qué las hacen si ustedes mismos están dando la respuesta. Vamos a las preguntas de Twitter. En Twitter preguntan lo siguiente. Dice quién es la del video del carrito. Ya subí otra vez el video del carrito a, a Twitter. ¿Ya lo vieron? El video de escuchando el carrito ya está en Twitter otra vez porque a cada rato lo tumban. A ver, por ahí un héroe. Un héroe que pueda decir. Un héroe que pueda decir.. ¿Quién es la del carrito? Les voy a decir una cosa, miren. ¿Dónde está comiendo? ¿Comiendo plátano? A ver, se las pongo en pausa. Ahí. Ahí, perdón. Dónde está comiendo plátano? Sí está ahí, cómo te Ahí está. Ah, no se puede hacer grande. Bueno. Es, póngale pause en el segundo 1.31. En el segundo 1.31. Póngale pause y van a ver la cara porque dicen que no es. Y muchas cuentas falsas que hicieron para decir que no era ella, que es otra mujer, que es otra muchacha y que la chingada. Póngale pause. Y comparen las fotos que hay. De la mujer. No voy a decir quién es. Por ahí hay fotos. Comparen las fotos de la mujer. Con el minuto 1.31. Cuando está comiendo plátano. Ahí se ve exactamente la cara. Ahí se ve clarita la cara. Para que no estén dando lata que no es. Hay una foto donde tiene el pelo igualito. Hay una foto de ella donde tiene el pelo igualito. Está con un vestido... Con un vestido largo, creo. Para todos los que dicen que no es... Ya sabemos quiénes son, hombre. Las mismos tecatos de huicho haciendo cuentas falsas para salir a decir que no era ella. Que por qué estás quemando a una inocente. Que por qué estás publicando un video que no es. Bueno. Yo nomás les digo, con pruebas, ¿Sí? con pruebas. El minuto... 1.31, no, en el minuto 1.31, tú iniate, Initiate. ok, minuto 1.31, póngale pausa, y ahí se ve clarita la cara, 1.31, a ver, A es ver, que no se ve brilloso por la pantalla, pero. Ok. Entonces, seguimos con las preguntas. Dice: ¿Qué pasó con el X? Saludos. No sé, el X al que agarraron Juan yogur este en la mañana en la mañana cayó el yogur así le hubiera puesto el video para conseguir más vistas y hubiera puesto cayó el yogur en la ciudad de México <risa> así le hubiéramos puesto el video, ¿eh? cayó el yogur, la ciudad de México, a ver, ahí les va, para que no les cuenten, mejor yo les cuento, para que no les cuenten, tracatera,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 el yogurt, dice, a ver ahí para que lo puedan leer, se los voy a poner para que lo lean, ah cabrón, está feo, ahí está, así se los puedo poner, Ay, espérenme, Dámele 7 a ese Martínez, hombre. ¿Qué le están contestando al vato? ¡Ay, snipers! ¡Parecen nuevos! Todavía los cotorrean los güeyes esos. Espérame, ¿no puedo voltear la cámara? Ahí está. A ver. Mm. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Ya leyeron? cayó el yogur en la Ciudad de México Okay. Luego ponen la foto del yogurcín. El yogurcín detenido. A Está la foto del yogurcín detenido. ¿Sale? sí, bueno, ya, ya acabaron de llorar, Okay. pues no es cierto, no es cierto, ese no es el yogur, ese no es el yogur, es el es otro yogur, ese no es el yogur de Michoacán, es otro yogur de allá de la Ciudad de México, no más que los periodistas mero, ese no es el yogur, es más el yogur ni se llama Esteban, Es otro yogur de la Ciudad de México. Nomás que lo confunden con el yogur de Michoacán. No sé si el vato mueva hielo. No sé qué mueva. Pero no es el yogur del cristal. No es el yogur. ¿Sale? Para que no nos vayan a cuentear por otros lados. Y vayan a decir que cayó el yogur de... El yogur de ahí de, de las entrevistas. Ese no es el yogurcín. sale no es cierto que no le dan los güey sí. no es el yogur no les voy a decir cómo se llama el yogur porque luego entre menos sepan mejor sí sé el nombre del yogur tengo las fotos del yogur verdadero pero no la voy a subir sí. entonces no es el yogur No sé quién sea el vato que agarraron. No, el, el yogur quiere un chingo a su vieja todavía. Si lo hubiera querido quebrar, el güey ya lo hubiera quebrado. Quiere un chingo a su vieja. Es más fácil para que la vieja le ponga unos putazos al yogur. Es más fácil para que la vieja le ponga un putado al yogur que el yogur le toque un pelo a la vieja. Oh, la quiere un chingo el güey. <ríe> Había material de ella y no quiso que lo subiéramos el güey. Ok. Dice por acá. ¿Ya dijimos qué pasó con el X? Ok. Dice, buenas noches, Argy. Se dice que en el pasado hubo engretamiento de los Correa en San Antonio de parte de la gente del X. Aquí en Ciudad Hidalgo. El pasado sábado. No sé. Los Correa, no sé. No sé qué pasó con los correos. ¿Sí? No sé, no sé, no sé. No sé por nada. Nada sé por yo. Ok. Más preguntas por acá. A ver... preguntas preguntas preguntas se cayó el facebook no lo había comentado Dice, preguntas en Facebook, Leti García, hola, cómo hago para ver el video de ayer, cuando habló con Maguey, no me aparece, el video de ayer, casi en cuanto estaba hablando Maguey apareció como no, no apto, casi en cuanto estaba hablando Maguey apareció como no apto, entonces, un video no apto, si yo lo dejo, me puede... Eh, marcar como, como no apto los demás videos. Por eso mejor se oculta el video. Para no tener tantos videos castigados. Entre menos. Videos tenga castigados mejor para el canal. Si un video está castigado. Lo mando a revisión. Lo modifico. Hasta que el video quede apto. Para poder continuar con el canal. Si tengo varios videos no aptos. Mejor los oculto todos. Y casi todos los videos me los están marcando como no aptos. Yo agradezco. Que tengan ustedes la voluntad. De volver a ver los videos cuando se estrenan. También les sirve a ustedes para dar una repasada a la información. Ven los videos dos veces y les sirve para mayor información. Por si. Por si no le pusieron atención en la primera vista. ¿Sale? Pero. Así es como tenemos que hacerle. Eh... Y más los videos de Maguey, los videos del X, los videos del. Este. Del Bu. Los videos de Bu, del X, de Maguey, todos esos videos se van a revisión. Dice, el comandante de la historia de Chalino siempre no dice quién se lo echó. El video de Chalino no dice quién se lo echó. ¡Ah, caray! ¿Cuántos vieron el video de Chalino? El 2. Las revelaciones del caso. ¿Ya vieron el video de Chalino 2? A ver, porque esta persona creo que no entendió. A ver quién más no entendió para aclararle la duda. A ver, coméntenme. ¿Quién vio el video de Chalino 2? Si encontraron quién se lo despachó Don Emilio dice. Don Emilio. Ah caray. Don Emilio se lo despachó. No le entendieron a la historia. ¿verdad? ¿eh? La mayoría también güeyes. Y no le entendieron a la historia. Verdad. se las voy a volver a explicar otra vez a ver ahora voy a comprar yo coquitas limpias coquitas limpias voy a comprar refrescos refrescos Miren lo que me traje. Ah, con de calorón, se antoja un refresquito bien helado. Chalino, preguntas para entender la historia: ¿quién levantó a Chalino? A Chalino, ¿quién lo levantó? ¿quién lo levantó? A Chalino el comandante de la ministerial Gonzalo Araujo Payán lo levantó comandante de la ministerial Gonzalo Araujo Payán ¿Vale? ¿por qué lo levantó Valentín Mora? ¿por qué lo levantó? A ver, preguntas para entender la historia: ¿por qué lo levantó? Por orden de don Emilio. ¿Por qué? ¿Por qué ordenó don Emilio levantarlo? ¿Por qué ordenó don Emilio levantar a, a, a Chalino? Tus mamadas, su hermana no, no abusaron de su hermana, tú, Antonio Martínez. Otra mentira que siempre han repetido, todos los medios repiten esa mamada de mentira. Su hermana no abusaron de ella, ni saben qué pasó, y ahí están repitiendo lo que otros güeyes dicen. Exacto, Carlos Ayala. Carlos Ayala sí sabe por qué Don Emilio lo mandó a levantar. Entonces, don Emilio manda levantar a Chalino, se lo llevan, Chalo se lo entrega a Valdemar, en la casa de seguridad Chalo se lo entrega a Valdemar, ya cuando lo tienen allí, Don Emilio da la orden de que lo dejaran ir, que se lo llevaran, y que lo dejaran ir. Lo llevaban para soltarlo, supuestamente, y Valdemar se aprovecha para recordar una discusión que había habido hace tiempo, por un hermano de Valdemar, llamado René. Por una mujer, dice Carlos. no fue por una mujer, Carlos Ayala. Eso no se ha comprobado que por una mujer. No fue por una mujer. No fue por una mujer, fue porque Chalino era bravucón. Y le faltaba el respeto a cualquiera. Con Ramón Arellano habían salido mal. Este con don Emilio también salieron mal por la boca que tenía, porque era bravucón. Eso de que fue por una mujer no se ha comprobado que hubiera sido por eso. Hay que decir nomás lo que la gente sepa, no lo que otros güeyes por ahí le agregan de más. Y entonces... Se lo lleva, Valdemar, le recuerda lo que pasó con René, y Chalino empieza a alegar con Valdemar, iba amarrado el güey, iba amarrado, y todavía, retirete. Y, y ya Valdemar, pues dijo, ah, ya güey, digan lo que digan, pum. Y salió mal Valdemar con Chalí, con Chalo, Valdemar salió mal con Chalo Arajo y salió mal con Don Emilio, con todo salió mal, y Valdemar se va con el Chapo a trabajar, después de eso Valdemar se va a trabajar con el Chapo. Es que dicen que hay muchas cosas que se agregan a la historia que no tienen nada que ver. Toda la historia tiene que ver. Toda la historia. Porque hay muchos güeyes que no saben quién era Valdemar. Para saber quién era Valdemar, de dónde era Valdemar, hay que revisar toda la historia. Quién era René, quién era Valdemar, quién era el compa Quitillo... ¿Quiénes eran todas estas personas alrededor de Chalino? Ya nos vamos. O les adelanto otra historia. A ver. Les adelanto otra historia. O ya nos vamos. ¿Ya tienen sueño? Ya es tarde, ¿verdad? ok, ahí les va esta que dice así, esta historia les encantó a los editores, eh, a los editores les encantó, les encantó esta historia, por cierto ya van a empezar, yo creo en estos días van a empezar ya con el, el trabajo de la, de la serie, para los que, los que van a apoyar, los que van a participar en la serie, se va a firmar un contrato, a partes iguales, si perdemos, perdemos todos. Y si ganamos, pues la ganancia se va a repartir a partes iguales de la serie. Por la participación que va a poner cada quien. Se va a firmar un contrato y se les van a entregar cuentas a cada quien de qué se está gastando y todo. Por parte de los escritores. El dinero no es para mí. El dinero va a ir a una cuenta donde los escritores la van a ir tomando conforme se vaya utilizando para el material. ¿Sale? ¿Sale? Nos van a entregar todo un trabajo ya terminado. Y ese lo vamos a vender nosotros. O ellos van a tratar de acomodarlo. Si nos va bien con la serie. Vamos a ganar todos. Si nos va mal pues. Trataremos por lo menos de recuperar la inversión. La inversión son 20 mil. 20 mil dólares por socio. 20 mil dólares por socio que se van a. Que se van a requerir. 20 mil dólares por socio. Se va a firmar un contrato con este compromiso y todo eso. Ok. Dice así. Esta es la historia que se va a hacer. Que se va a hacer este. La, la novela que se va a hacer es esta historia. ¿Sale? Ahí va musiquita una canción para esta historia una canción, una canción no tengo ninguna canción para esta historia bueno, así nos lamentamos por los hechos recientes de las nuevas generaciones del crimen organizado Estarán muy presentes los nombres de Ismael Mayo Zambada y El Chapo Guzmán. Entre los tiempos de Pedro Avilés en los 70 y los 80 de Félix Gallardo y Caro Quintero. A ver. Me regreso para atrás. Vaya de nuevo. Por los hechos recientes de las nuevas generaciones del crimen organizado. Estarán muy presentes los nombres de Ismael Zambada o el Chapo Guzmán. Entre los tiempos de Pedro Avilés en los 70 s y los 80 de Félix Gallardo y Caro Quintero, se asoma como el sol de las mañanas que aparece a lo lejos y emerge desde los cerros arbolados del Triángulo Dorado. Son los inicios de Joaquín Guzmán. Una mañana estaba ahí en Tapuche pidiendo trabajo a Ernesto Fonseca. Era entonces que Fonseca trabajaba para Pedro Avilés. No fue escolta ni pistolero de don Pedro Avilés. Como dicen algunos cuentachiles, ¿qué opinan por decir lo que no saben? El Chapo Guzmán comenzó trabajando, cortando mota para Don Neto. Y después le ganó la confianza y Don Eto lo incluyó en el equipo de seguridad con otro personaje importante de esos tiempos que se llamaba Favela Escobosa. Don Neto lo incluyó en el equipo de seguridad. Con otro personaje importante de esos tiempos, Fadela Escobosa, socio de Juan José Esparragosa. Con estos, el Chapo sí llegó a tratar con ellos y también identificaban al Chaparrito, como le decían a Joaquín Guzmán. Pero hasta donde yo recuerdo, con Pedro Avilés, el Chapo Guzmán, nunca llegó a cruzar palabras. Con Pedro Avilés, el Chapo Guzmán nunca llegó a cruzar palabra. Todas las mamadas que dicen, por allí varios güeyes, que el Chapo Guzmán empezó con, como escolta de Pedro Avilés, y luego la serie de, de narcos que dice que, lo, que cuando lo quebraron a, a Pedro Avilés, que el Chapo Guzmán iba de chofer y que se pasó con Félix, todas esas son mamadas, son mentiras. La mota les daba dinero, pero la amapola les daba plata. Es decir, la ganancia era más jugosa, antes del oro blanco. Pablo Acosta y Pedro Avilés se movieron para conseguir la mejor mota y amapola de todo el país. Las montañas de Oaxaca y Guerrero le dieron buenos proveedores. Y consigue una sociedad con unos señores de un pueblo llamado Juchitán. Amables campesinos, Don Cheto y Don Pedro. La familia Díaz Parada. Recomendaciones de Don Lalo Fernández Fueron por ellos en la avioneta Los días parada eran desconfiados Decía Pedro a su hermano Hablando de los Sinaloas Son gente muy ventajosa No saben respetar lo ajeno Si nos confiamos Nos pasa lo que a los Durangos Verás que hasta en calzones Nos andan dejando Mejor no hacerles confianza Su hermano le dio la razón Y buscaron un lugar seguro en la Sierra de Guerrero Para despistar Allá atacaron la avioneta que lo recogía y después viajaron hasta Badiraguato. Allí se reunieron en un ranchito que se llama El Saucito. Bajaron de aquella avioneta el Chetos, su hermano Pedro, Pablo Acosta Villarreal, Manuel López Ontiveros y otro vale conocido como El Guache, llamado Alfredo Méndez Villafaña. Alfredo Méndez Villafaña. Fue la primera reunión de gente importante. Se puede contar en la historia, aunque hasta esa hora, ninguno de ellos sabía las toneladas de notas rojas y periódicos de primera plana que sus nombres y fotos llevarían en un futuro. En esa primera reunión, convocada por Pedro Avilés, intentaba separar a su gente y las rutas de las que usaba Juan Epomoceno Guerra. Los que más trabajo le costaron fueron precisamente los Oaxacos como él llamaba a los hermanos Díaz Parada, pero los necesitaba, porque los duranguenses ya tenían planes para cosechar con Pedro Díaz Parada, y con sus hermanos, se peleaban a los Díaz Parada, entre, este, Pedro Avilés y los duranguenses, por aquellos años, había poca comunión, poca comunión, Por aquellos, escribo cosas que a veces, por aquellos años había poca comunión. Los señores Quintero, los Payán, los Carrillo Fonseca, los López, hermanos Alcido y la familia Caro. Aún respetaban a don Pedro León de la Sierra. Inclusive los extranjeros de la frontera. Como Sicilia Falcón, manejaban la coca muy en lo privado. En la sociedad con la mafia y la cosa nuestra. Algunos atrevidos han declarado años después que oficialmente... Cecilia Falcón, Mayer Lansky, la Contra Nicaragua y el señor Mata eran empleados de la Agencia Central Americana para hablar de la CIA. Es como hacer un omelet. Tendrás el chorizo, queso y jamón, pero te van a hacer falta más huevos para presentar el platillo. Así es que no nos metemos con la CIA y dejémelo en simple y complicado Vox Populi. Seguimos con que el polvo les llegaba por varios medios, solo para su mercado. Algo así como kilos y kilos había polvo, pero era exclusivo para la socialité. Pedro Díaz Parada les advirtió en aquella reunión que él podría hacer negocio con algunos sinaloenses, pero que no confiaba en la mayoría ya en años anteriores los sinaloenses le habían quedado mal sobre todo que Pedro Díaz Parada sabía que los sinaloenses les decían Oaxacos en forma despectiva como para hacerlos menos no se preocupen, les decía el de duranguense Jaime Herrera a los michoacanos y a los de Guerrero les va peor a esos en Sinaloa según no los quieren que porque son indios y soltaba la carcajada, aún en presencia de Lito Fernández, que también era michoacano. El representante de los michoacanos no se inmutaba. Así como les dijo el de Oaxaca, a los pocos meses, nomás empezó el año siguiente, se empezaron a morder. Fue en un 28 de enero, cuando cayó el primer pesado de aquella reunión. Se llamaba Lamberto Quintero. Entonces, don Jaime Herrera Nevarez se fue al grupo de Juan Epomuceno Guerra. Allá el de confianza era un tal Chávez Araujo. Desde entonces se movía recio con el polvo, Paula Costa Villarreal. Este grupo con los hermanos Díaz Parada llegaron a ser los mayores exportadores de Chiva. El don de Matamoros era un empresario político, filántropo de bajo perfil pero mejor conectado con los políticos más importantes, y lo mismo tenía gente en el PRI, que limosneros en la oposición, el relato de un Ranger tejano, alguna vez lo leí en un periódico, que se llamaba Ocho Columnas, aquel periódico grueso en hojas, si no me falla la memoria, se imprimía en Guadalajara, total, ahí me encontré que, lleva, que llevaron de América del Sur, a buscar a Don Juan Epomuceno, pero el tamaulipeco no quería mover polvo. Y que le pasó los contactos a Paula Costa Villarreal. En ese entonces el placero de Pedro Avilés. Te comento pues que el zorro de Ojinaga se le vino la noche con Pedro Avilés. ¿Sabes cómo se arreglaron los problemas? Aceptando emplear a los Carrillo. Fue Don Neto que le dijo al León de la Sierra. Mándale unos muchachos para ver qué hace y luego vemos. Que sigue, fíjate, esa vez iban a mandar a Arturo Beltrán, a quien Pablo ya lo conocía, pero el joven Beltrán estaba dando buenos resultados en Nuevo León, así que decidieron mandar a Cipriano y a su hermano y a su hermano amado. Así llegaron los carrillos a Chihuahua como mandaderos de Pablito el de Oginaga. Luego Pablo intentó hablar con Pedro Avilés para decirle que no tenía por qué desconfiar, que las cosas estaban bien y que siempre lo iba a respetar como jefe. El zorro de Jinaga le mandaba su parte a León de la Sierra y Pedro se la devolvía. Un día llegaron a Santa Elena los hombres de Pedro Avilés al mando de Cuco Ruiz Soto. Cuco Ruiz Soto era para darle una razón y le dijo. El patrón te manda a decir que tu dinero de tus jales es tuyo. Que el día que un jefe viva de la cuota de sus hombres, entonces el negocio se convertirá en una alcantarilla de ratas y mantenidos. El león de la sierra no era un hombre de cuotas. Era un patrón de raya. Fíjense. Hasta ahorita puse atención a esta parte que escribí.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 El guión de la sierra no le cobraba cuota a su gente, les pagaba raya de lo que vendían, de lo que movían, les pagaba raya, no les cobraba cuota. Y Pedro Avilés andaba y Pablo Acosta andaba moviendo jale. Entonces Pablo Acosta, para quedar bien con Pedro, le mandó el dinero y le dijo: Pues ahí está su parte. Y que Pedro Avilés le dijo, mi madres llévate tu dinero para atrás haz lo que tengas que hacer, pero tu dinero no lo quiero, el día que yo te cobre dinero, el día que un patrón viva del dinero de sus empleados, entonces esto se convertirá en una alcantarilla de ratas y mantenidos, así dijo don Pedro Avilés, ¿cómo ven? y así se dieron las cosas por unos meses, hasta la concentración de Hermosillo, la única llamada que hizo Salcido Uceta del de Guadalajara, al día siguiente en Culiacán se celebraba la tradicional Día de la Independencia. Fue la clave de la organización. Los subalternos de León de la Sierra tejieron una red en Tapuche, en Tepuche, en Tapuche, en Tepuche. Bueno, así dice, en Tepuche. A ver así se dieron las cosas por unos meses más, hasta la concentración de Hermosillo, la única llamada la hizo Salcido Zeta desde Guadalajara, al día siguiente en Culiacán, se celebraba el tradicional Día de la Independencia, y fue la clave en la organización, los subalternos de León de la Sierra, tejieron la red en Tepuchi. bueno, Y así fue el final de Pedro Avilés. Los herederos cometieron jeficidio. Jeficidio. Patroncidio. Jeficidio, patroncidio. Esto lo dijo don Juan pomuceno Guerra. Cuando se enteró. Siempre supo que orquestaron un golpe de mando. Cuyos beneficiarios resultaron ser. Miguel Ángel Félix Gallardo. Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero le seguimos o ya se duermen ahí le dejamos, ¿no? Ahí le dejamos. ¿Saben qué historia es? A ver, ¿cuántos pales seguimos? ¿Cuántos pales seguimos? ¿Quién sabe qué historia es? Okay. Le seguimos otro ratito. En lo que se completan las dos horas. Dos horas, eh. El hijo de Doña Dolores y también de Don Cornelio. Paula Costa Villarreal nunca presumía ser jefe. Aunque tenía problemas con los vicios, nunca le faltaba el respeto a su gente. Al contrario, cada vez que agarraba un billete lo repartía a los que él sabía que no tenían eso lo aprendió de Martín López, el primer benefactor que tuvo la Junta de los Ríos. En un tiempo pasado, cuando reinaba Pedro Avilés, preguntó quién tenía los huevos para moverle los asuntos que había dejado el Shorty López. Fueron los pistoleros quienes le dijeron, Don Pedrito, con todo el respeto, no hay nadie mejor que Pablo Acosta para hacerse cargo. Ese muchacho nació para ser jefe. En efecto... Desde que salió de prisión trabajando con Martín López en Odessa, Pablo demostró ser muy inteligente. Sabía mandar en un tono tan bonito, que con la pura mirada de Pablito, sabía lo que quería. Hicieron de Santa Elena la bodega más grande de polvo de este lado de la frontera. Experto para volar sin ser detectado por los gringos. Basta decir que le apodaban el zorro, porque salió más cabrón que los coyotes. Desde años con astucias, el señor de Matamoros trabajó los movimientos que llevaron a la cima como gobernador a Emilio Martínez. Un hombre importante para los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Influencias que supo administrar Juan Epomuceno Guerra para su organización. Generales militares como el jefe Tiburcio, Tiburcio Garza Zamora de la séptima zona militar, Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas, Eduardo Livas Villarreal, y finalmente el comandante Fidel Cuellar Treviño, quien como un favor a Juan Epomuceno, aceptó la recomendación de Pablo Acosta, dándole cartas efectivas a Guillermo González Calderoni, que este nunca supo aprovechar. La hierba era un sustento importante en la zona norte del Golfo. En un tiempo, un desconocido, Oliverio Chávez Araujo, se atrevió a tomar el liderazgo de los moteros de Tierra Caliente y de la Sierra Costa de Guerrero. Don Juan pomuceno sin perder de vista las ganancias, le dio respaldo a Chávez Araujo. Solo le pidió dos cosas. La primera, era que no moviera una sola greña sin consultarlo. Esto porque el señor de Matamoros se había vuelto muy desconfiado por los malos tratos con los sinaloenses. Los sinaloenses a todo mundo le quedaban mal. El segundo fue un encargo para permitir el acompañamiento de Juan García Ábrego, un novato consentido del señor de Matamoros y el próximo heredero de la histórica ruta del Golfo. Juan García Ábrego, sabri, sobrino del señor del golfo, siempre tuvo diferencias con el Iberio. Y gracias a la desconfianza, García Ábrego comenzó a doblar las actividades en el mercado asignado al famoso profe Oscar López Olivares. Así fue creciendo el golfo por parte de Oliverio Chávez. Cada vez más poderoso, generó sus propias líneas de las cuales en la historia de mafiosos hicieron fama como personajes en el sur Salvador Gutiérrez Trojillo Lito Fernández y Don Pedro Díaz Parada hasta entonces los famosos mafiosos funcionaban en puntos geográficos estratégicos solo había dos proveedores la región del Golfo y la región del Pacífico todos los demás ocupaban un radio de acción que estaba limitado había camaradería entre los agentes mexicanos y las agencias de Estados Unidos, esa es la fórmula, cada sexenio político, el presidente de la república en turno ordena el arresto de los jefes policíacos y raciona el poder de los capos para que no se salgan del corral, es tan solo la, la eliminación de adversarios internos cuyas conexiones dentro del sistema pudieran representar un riesgo para el control interinstitucional. Ándale pues, que Chihuahua fue testigo de los primeros pasos de los hermanos Carrillo. El primero que llegó Juan Amado Carrillo, muy joven aún, venía recomendado por Doneto por ser familia. Que a su vez Doneto y los Caro eran socios de Félix Gallardo. Aun cuando todos aseguraban que hubo una concentración, y luego de la emboscada Pedro Avilés, todos sabían en su momento que fue por orden del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En las calles daban por cierto, que don Ernesto Fonseca, Félix Gallardo y el clan de los Caro no eran ajenos al asunto. Es algo de alto pedo, pero el tiempo gota a gota pudo fragmentar hasta las piedras más duras. Bueno, ahí le dejamos. Ahí le dejamos, ahí le dejamos, ya, ya, ya, ya, ya se completaron las dos horas, Vámonos. saludos para toda la gente que apoya Bonita al canal, eh, Ramiro ZM, Señora Colín, eh, Bobis Estelares, Canal del Sorayo. saludos Isabelita Tejeda, eh, Tierra Mestiza, eh, Genaro Sánchez, Leonor Carrillo, eh, Comandante Enki, Enki, Comandante Cero, Élite, eh, Tel Aviv. ¿Quién nos falta por ahí? Nombres, nombres, saludos, saludos. Ya nos vamos, pues. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya ¡Nos! Vamos, nos. No se sé, corta esta cosa.